You? He? The Muffin Man. The Muffin Man? <laughs> the Muffin Man. She's married to the Muffin Man. Hi, fellas. So, what are you guys cooking up here? Oh, uh, just Christmas cookies. What? Shut up. Let me help you with that. Raindrops are falling on my head. Just like the guy whose feet are too big boy. Hello, Peter Bueno, pues que no hay muertos en este maldito cementerio No quería causar alboroto pero ya que lo menciona ¿Por eso se lo tiene aquel con Spiderman? Pero me encontré a ver cómo se está. más William. Es was Este es otro final alternativo, ¿no? Después de man No Way Home que hizo el canal este, Magni Así que no sé si me mete a copyright este video, así que, ay, okay. vamos a hacer la igual. Ok. Una animación, resalpada. ¿eh? Ya. Yeah. Ok, pinta muy bien esto. <coughs> oh, la gota del simbionte. ¿Qué just happened? Ah, el traje negro no a sed. No, está re bien hecho, ¿no? no, se ve increíble, muy al último. ¿eh? No sé, es genial Disco flequillo y todo Esmo <risa> <risa> también va sí. Nada, está bien Ah, ok Muy bonito estuve ese ¿eh? Ojalá algún día adapten algo así, no sé. Pero oh, bueno. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. <risa> ah, no. Ok. Es <risa> cute outfit. Did your husband <laughs> give it to you? <laughs> a <gonna> llorar? cry ¡No! ¡Mi, la name out your la mordedora! ¡Mi! ¡Mi, la I es todo lo que tienes! ¡Aquí viene! voy a poner un poco ¡Good riddance! ¡OK! ¡Presante! edit. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Oye ¿Nos acompañas? Hay lugar para uno más Bueno gente creo que dejamos la animación de Spiderman por hoy hasta acá Si te gustó el video dale a me like, gusta, puedes compartir el video, puedes suscribirte a este canal para más videos como este Y bueno eso es todo por hoy porque ya se hace muy tarde ya Así que bueno, nos vemos en otra ocasión, soy yo soy Ultimate Y nos vemos, bye chao, adiós, bye, bye bye bye ¡Guau, wow, eso estuvo fantástico, Jessica! Sí, a mí también me gustó. ¡Ah! <risa> ¡Volviste a caer, Quagmire! ¡Dijiste que eres la camarera del restaurante! ¡Mentí! ¡Idiota! <risa> Yo no sentí nada, pero tú sí. ¡Feliz noche de brujas! <risa> ¡Aléjate de mí, Peter! Yo soy Zorro 1, Skinner es Zorro 8, Barney Zorro 12 y Moe Zorro 1. Eres un idiota.